el aire, entonces todo el mundo hay, van a decir, cuidado, hay que atender a ese hombre loco porque parece ser que estamos en el dominio de, de la plebe de lo imposible y sucede lo mismo inmediatamente llegó Luis Abinader las recetas son apagones, mañana, tarde y noche ¿saben a qué se debe eso? presionando a Luis para que venda Punta Catalina, al grupo Vicino y ya lo poco que nos queda de las empresas eléctricas estatales que Leonel, como el demonio, las vendió todas, no quede nada y en definitiva, pues el país sigue su mismo curso. No todo es malo, hay cosas buenas. Ojalá que en algún momento, pues, eh, porque puedo decir que además de la crítica que tengo eh, de las cosas que ha hecho mal, en sí en sí, Luis Abinader no ha hecho cosas malas. Él quiere, tiene la intención, se nota que quiere hacer las cosas buenas, pero un freguero de funcionarios de lambiscones que tiene alrededor de tumba polvo son los que le están metiendo la pata y son los que le están metiendo a su gobierno en problemas. Es con los escándalos de Kimberly, la ministra de la Juventud, el barrilito, que todos criticaban el barrilito, ahora todo el mundo cuando estaba en la oposición, hey, el barrilito, eso hay que eliminarlo, y ahora que Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados y que los PRMistas son la mayoría en el Congreso, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, nadie quiere quitar el barrilito. Incluso hay un proyecto de ley que se va a someter ahí y ya está diciendo los diputados no lo sometan. Aparecen incluso descarados y sin vergüenza como Antonio Marte diciendo no, no, porque no quiere el barrilito que me lo dé a mí, que yo lo cojo todo para que ustedes vean que el que está ahí una vez llega se, se contagia del hambre de, de, de, de, del poder y pido a nuestros seguidores en, en Facebook, ¿verdad? Que nos, nos disculpen porque eh, este, hemos tenido que interrumpir por esto, el país ha pagado ya, el país va, viene, dejando así, el país va, viene, no. Eh, y el grupo de los piratas que siempre lo ha saqueado, los grandes empresarios, los grandes dueños de este país, son los que quieren quedarse con, son los que, no se lleve de eso, son los que quieren quedarse con, con todo lo que le pertenece a esta, a esta nación, con todo lo que le pertenece a este país. Entonces, ojalá en algún momento el presidente pues eh, siga dando signos claros de que los que les rodean, el que meta la pata, lo van a meter preso. Que ahora aproveche, porque el presidente tiene buenas intenciones, el presidente Luis Abinader dijo, le vamos a quitar el 50% de los recursos que financiamos y le damos a los partidos. Inmediatamente los partidos, comenzando por la oposición, diciendo que no, porque se encuentran que se encuentran, ¿verdad?, que tenerlo ahí en el poder, una cosa es con violín y otra es con guitarra, Dios quiera. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo, porque a ver, un momentito, ¿verdad?, porque con todas las distracciones de Satán, en eh, de, de estas energías, de todas estas cosas y que va, viene y el demonio a veces se mete en el medio lo que quería decir era que una vez usted está en la oposición es una cosa y cuando llega el poder es otra voy a poner otro ejemplo, no solamente el barrilito y el cofrecito el ejemplo que voy a poner, el otro es mucho es más, es más ilustrativo no y esto nos va a dar una idea de, de por qué una cosa con violín y otra es con guitarra ¿no? cuando todos los funcionarios de Luis Abinader le acompañaban en la oposición y que querían llegar al poder decían que el toque de queda ya no se podía, eso era una locura el país no aguantaba más íbamos a la quiebra estar encerrado no había resuelto el problema del COVID-19 porque la tasa de prevalencia estaba igual la mortalidad igual. Bueno, e inmediatamente llegan al poder. Luis Abinader entra con un, una cuarentena, un toque de queda. Y ahora en el poder dicen, sí, el toque de queda hay que seguir hasta diciembre con él. Cuidado sea enero, al año que viene. Entonces, para que ustedes vean, aunque Luis Abinader, por un lado, él como persona ha demostrado que, que tiene buenas intenciones. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te de hablo desde ¿sí? hoy. Dime, Juan Carlos. ¿Y ustedes ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estaba eh, como que el programa está bonito. y yo te aseguro que el director provincial de salud pública está viendo este programa. Sí. Y los dos lo no están viendo. Nosotros queremos que, queremos que, que por favor. que va a esa ambulancia, ya tenemos dos fallecidos aquí en Cielo. Queremos que, por favor, eh, señor presidente lo que quiere es salvar vida, no, no, no matar a nadie, te aseguro que sí. Entonces, que por favor, no vuelva esa ambulancia. Ellos tienen tres ambulancias ya. de tres meses de parida y falleció porque no tenía esa ambulancia para llevarla rápidamente a San Francisco Macorís. señor director provincial y regional por favor, necesitamos esa ambulancia lo más rápido que se pueda a nuestro hospital, que eso fue una lucha continua para que nos regalaran esa ambulancia a nosotros, que nosotros no estamos pidiendo, esa ambulancia la compramos nosotros con nuestro impuesto y lo también está, es tan tal que nos va corriendo políticamente esto y esto no es político Estamos a la calle. Después nos digan que uno es malo, que uno es malo, que qué. Nosotros queremos que nos regresen esa ambulancia, a nuestro, a nuestro, a nuestro distrito municipal. No, Hermano, no, bendición. Bendiciones a todos Gracias. Tanto que yo advertí, recuerdan ustedes del video cuando yo presenté la ambulancia y le dije, señores, no se lleven esa ambulancia. Rey. Dejen esa ambulancia a la gente de Senovia, que ellos la necesitan. Aquí en San Francisco de Macorís, teniendo un senador, diputado, una gobernadora. Teniendo al, al que dirige el INDRI, funcionarios en el INTRAN, eh, se hace más fácil conseguir todos los funcionarios y como provincia más rica. Dejen esa ambulancia ahí, no se la roben, no hagan por una hora de una disposición porque esa gente necesita su ambulancia. Ahí está, muertos y ahí está eh, la consecuencia de, de, de todo esto. Ojalá hay que escuchen el llamado. Dicen ellos que van a tener que tirarse a, la, a las calles. Si no, pues, temperan su llamado de devolver, pues, su ambulancia. Ojalá que le devuelvan su ambulancia. Bien, voy ahora al otro comentario ¿sí? que yo quería hacer. Ojalá que fuese este el principal. No sé. Con el permiso de usted. Yo decía que aunque de buenas intenciones está lleno el camino que lleva al infierno, pero Luis Abinader, no puedo atacar y decir que todo es malo. Todo el mundo sabe lo crítico que he sido de todos los gobiernos que han actuado incorrectamente y cuando han actuado eh, contrario al, al interés del pueblo, yo he sido el primero en enfrentarlo. Yo he sido el primero en confrontarlo públicamente, en denunciarlo. Pero Luis Abinader ha tenido iniciativas importantes que si los que son funcionarios sus diputados, sus senadores, sus síndicos y regidores estuvieran en sintonía con Luis, permitirían que el Partido Revolucionario Moderno durara 12 años fácilmente en el poder, con Luis Abinader dirigiéndolo, que está demostrando que tiene buenas intenciones, que es un estadista y que quiere y que cree en la continuidad estatal. ¿Por qué yo lo digo y por qué digo lo de la continuidad estatal?